Hola, buenos días. Eh, bueno, quería presentaros a Martí Casals. Martí Casals actualmente es profesor en la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña. Es doctor en estadística, su director es una persona a la cual la tengo un gran aprecio y, y bueno, él también ha heredado como su director, es una gran persona también. Martí es sobre todo un entusiasta de la biostadística. A, colabora con el Fútbol con el Club Barcelona en el Barça Innovation Hub, eh, colabora también con el Centro de Investigación Australiano para la Prevención de Lesiones y sobre todo tiene una colaboración que para mí es una de mis preferidas, que es, eh, ha colaborado con los Memphis Grizzlies de la NBA. Martí ha publicado en revistas como el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, British Journal of Sports Medicine, Plus One y otra revista a la cual también le tengo un aprecio, que es la revista SORT, una revista española que poco a poco está ahí luchando por, por ir subiendo en el famoso ranking. Martí tiene un gran carácter divulgador, eh, es eh, una persona muy agradable el trato con él, es muy entusiasta de su trabajo y sobre todo siempre está abierto a colaborar con aquellos que les apasione la biostadística deportiva y el Sport Analytics. Y sin más, le cedo la palabra y espero que disfrutéis con su charla. Bueno, uh, muchas gracias. No sé si veis la presentación. Uh, creo que es lo más importante de inicio. Uh, si me decís que sí, ya sí, podemos... Sí, vemos. Muy bien. Uh, y primero, uh, quiero agradecer las palabras de, de Xavi Barbé, uh, y Barbé y también su grupo y, además, también de la Universidad, de la Universidad Miguel Hernández para, para poder estar aquí hoy. Uh, la verdad es que cuando me lo propusieron uh, no dudé en ni un momento porque uh, a Xavi no lo conocía, pero sí que había seguido muchos uh, de sus trabajos y, y la verdad es que también pues, la universidad pues, mm, siempre la he seguido de, de cerca porque hay mucha pasión por Sports Science y hay algunos grupos muy interesantes y la verdad es que hoy estoy aquí un poco para hablar como decíais, de, de Sports Analytics, de la bioestadística deportiva, pero sobre todo es una charla un poco más divulgativa para ver las oportunidades que hay en el mundo de la estadística eh, cuando juntamos un poco el deporte. ¿no? Y por eso os, os explicaré un poco algunas, incluso, anécdotas eh, para ver eh, cómo puede transcurrir el tiempo eh, y ver las evoluciones eh, en este campo y que cada uno, pues, sea ingeniero, sea estadístico, sea, uh, sea del grado de actividad física uh, o fisioterapeuta o, o, o lo que sea, o matemático, pues, puede intentar involucrarse en, en este mundo, ¿no? Entonces, um, una de las, uh, de las cosas importantes que os hablaré hoy es un poco de la estadística deportiva y, concretamente, de la biostadística un poco más adelante, ¿no? Um, en, cuanto, en cuanto a la presentación, uh, sobre todo intentaremos contestar al final de la, de la presentación por qué es importante la bioestadística en, en las ciencias del deporte y en la medicina deportiva. Porque muchas veces uh, hay algunos títulos en algunas, en, en algunas presentaciones que parece, pues mira, hoy hablaremos de Sports Analytics y de bioestadística deportiva. Pero sí que es verdad que hay que intentar explicar el por qué puede ser o no importante, ¿no? Y después, evidentemente, eh, al final de la charla, pues comentarlo uh, Bueno, uh, una de las cosas importantes también antes de, de contestar uh, esta pregunta uh, es que algunos de vosotros igual han oído hablar de estadística, de bioestadística pero sí que es verdad que la estadística uh, tenéis que tener en cuenta, como algunos ya sabéis, eh, que es una ciencia bastante joven eh, donde muchas veces se intenta medir, controlar, uh, analizar la incertidumbre. Pero también es verdad que muchos eh, no lo saben y se piensan que realmente el estadístico solamente pues, describe la variabilidad, ajusta modelos estadísticos o, o, o realiza algunos algor algoritmos, pero no tienen en cuenta que los estadísticos también están inmersos, muy inmersos en el papel del diseño del estudio con, los, con las investigaciones. Y además también es muy importante la comunicación o el C-Speak, ¿no? el lenguaje común ¿vale? entre profesionales que pueden ser, por ejemplo, del mundo del deporte y profesionales del mundo de la academia de estadística, matemáticas, etcétera, etcétera. Estos dos puntos son importantes porque al final hacen que realmente eh, los trabajos salgan adelante de una forma eh, con un rigor eh, más bueno ¿no? Entonces, este, este soy yo. Uh, bueno, algunos, de, algunos uh, veréis que realmente aquí uh, os preguntaréis, ostras, pero ¿por qué estudiaste estadística? Es de, es de aquellas preguntas que muchas veces no nos hacemos y que es importante. Uh, actualmente vemos un mundo de, de data science, de big data, donde parece que ahora es una moda. Pero seguramente Xavi, entre otros, sabemos que uh, la carrera de estadística de hace unos años pues, no era muy popular. Incluso te preguntaban, ostras, ¿esto de estadística es una asignatura o es una carrera? ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo cuando era muy pequeño eh, había jugado mucho a tenis. Y sí que es verdad que es un deporte que siempre comparo un poco con el estadístico de hace un tiempo, porque el estadístico a veces eh, se puede sentir un poco solo para analizar muchos problemas y muchos datos cuantitativos. ¿no? Pero sí que es verdad que tuve la suerte que también me gustó mucho el baloncesto y evidentemente pues eh, en un equipo multidisciplinar es lo que realmente es importante actualmente para afrontar todo el boom eh, del análisis cuantitativo. El baloncesto es una de mis pasiones y siempre eh, cuando hice entrenador, pues pensaba, ostras, ojalá algún día pues, eh, so, pudiera juntar un poco de estudiar estadística y trabajarlo con datos, ¿no? Eh, entonces, eh, en este sentido, cuando era entrenador vi que, bueno, me gustaba entrenar y eh, tuve la suerte de coincidir en mi pueblo con eh, uno, de, uno de los jugadores que actualmente es muy bueno, no sé si lo conocéis, este chico de aquí es Rick Rubio. Y eh, es, yo diría que es un outlier, porque claro, empecé a, a ser entrenador en mi pueblo, como era otro trabajo para que me lo pasaba bien, y eh, lo que no sabía es que este jugador era muy bueno y entonces eh, vi que cuando se fue a la peña, eh, yo ya no era tan bueno de entrenador, ¿no? Entonces, por eso decidí, ostras, pues eh, dejo de ser, de ser entrenador y, y ya me paso la estadística. Bueno, bromas aparte, eh, sí que es verdad que explico esto porque hace unos años, tampoco tantos, igual unos 15 años o, o 12, eh, estudiar estadística era... O habían otras alternativas. De hecho, salió después de matemáticas, hay mucha gente que estudiaba matemáticas y después hacía, se hacía profesor de estadística o incluso biólogo, etc. Y después se, se creó el grado de estadística. Es, es un grado, fue un grado muy joven y sí que es verdad que ahora ha cambiado con el tema del Data Science. Pero es importante explicar todo esto porque... Um, cuando yo soñaba alguna vez en trabajar uh, con algo uh, relacionado con el deporte no era tan fácil y siempre lo pensaba que era como un sueño. Uh, actualmente ya no lo es, ¿vale? Y hoy hablaremos un poco de esto. Y por último, un poco uh, mi biografía muy corta, uh, para que sepáis, uh, como, como ha dicho Xavier Barbé, pues qué hago actualmente. Yo estuve trabajando más de 11 años en un servicio de epidemiología en, de enfermedades infecciosas como biostatístico. Eh, de hecho, es, es un tema un poco muy popular ahora eh, por el tema del COVID eh, y todo esto de estudio de contactos, etcétera, tuve la suerte, entre comillas, en esa época, pues un poco de, de estudiarlo eh, de cerca y vi que ta, las enfermedades transmisibles no eran tan sencillas. En este sentido, actualmente soy profesor de, de biostatística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic, también en, en, en los estudiantes del grado de, de Ciencias de Actividad Física. Esto me permite hablar con médicos, me permite hablar con gente de, de preparación física, incluso de fisioterapia, etc. Y esto también ayuda para uh, saber un poco cuáles son sus inputs y cuáles son sus uh, uh, motivaciones, ¿no? En este sentido, también eh, formo parte de, de un grupo de investigación del de, de vale, en la Universidad de Vic, que dirige Xavi Peña, y también colaboro con Base Innovation Hub en el Departamento de Ciencias del Deporte, de forma un poco externa, pero realmente estoy ayudando en lo que se puede. ¿no? También soy editor de la British Journal of Sports Medicine y también formo parte del, como miembro de, de la Sociedad Catalana de Estadística. Um, muchas veces yo me pregunto, eh, ¿por qué? qué hoy estoy aquí? Pues probablemente gracias a la curiosidad, a la pasión y al networking, ¿no? Es decir, esta pasión por el deporte, eh, yo cuando trabajaba en, en enfermedades infecciosas eh, me lo pasaba muy bien, trabajaba como con biostatístico eh, con la tuberculosis, con la sida, etc. Pero sí que es verdad que los fines de semana intentaba hacer cosas eh, por mí solo, bueno, yo, yo solo, en cuanto al deporte. Hasta que un día pensé, ostras, ¿esto realmente puede ser un sueño o puede ser una realidad? Ya, hice, al final, investigué un poco por Google, como muchos de nosotros hacemos a veces, y vi que había José Martínez, que en esa época es un ingeniero industrial apasionado del baloncesto y de la ciencia en general, es un todoterreno de la ciencia, de hecho tiene una web que se llama Ciencias sin Miedo, y sí que es verdad que era de los únicos españoles que en esa época pues, trabajaba con americanos, incluso de gente, que investigadores, que, eh, estadísticos y matemáticos, que colaboraban de forma externa con la NBA o otros equipos. ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, pues, al final yo pensé, no sé si enviarle un mail, no sé si contactar con él, eh, al final lo que hice es llamar por teléfono. Y creo que es lo mejor que hice, porque cuando llamé por teléfono, eh, enseguida le expliqué... Eh, yo era, bueno, y que, pues, mi pasión y lo que quería hacer, ¿no? Entonces, me hizo como una especie de prueba, porque él estaba trabajando un poco con el fichaje de Pau Gasol eh, en esa época con los Lakers de Kobe Bryant, y un poco con la relación de espacios con modelos eh, temporales de cómo podía influir eh, el fichaje de Pau Gasol en el rendimiento de los Lakers, ¿no? Y con el triángulo de Phil Jackson. En ese momento, pues, contribuí en su artículo científico, que fue también publicado, y a partir de ahí pues, empezamos una relación y empezamos a hacer algunos trabajos académicos, como este eh, de, de medir el rendimiento en jugadores de baloncesto muy concretos, y se publicó en una revista eh, científica del deporte, y además también pues, en algún medio local pues, se hizo eco eh, de, estos, de estos trabajos. ¿no? Eh, en esa época estaba yo también eh, trabajando... Eh, Concretamente en mi tesis doctoral y como ha dicho Xavier Barbé, pues eh, estaba trabajando con modelos eh, mixtos eh, más la, desde un punto de vista más de la filosofía de los diferentes paradigmas de los modelos mixtos. Eh, en ese momento tuve la oportunidad de trabajar estos modelos más a nivel teórico eh, estadístico, pero eh, sin olvidarme del deporte. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con unos datos concretamente de la lucha leonesa, que justamente no sabía más no sabía, conocía muy bien este deporte, pero todo lo que es deporte, pues eh, intento, <risa> intentar, bueno, me interesa un poco. Y entonces trabajé mucho de cerca el tema de eh, sports injuries o injury prevention, injury epidemiology. ¿no? Entonces, en este sentido, la biostatística, y ya veréis más adelante, y la epidemiología van muy juntas, y muchas veces ahora, supongo que en la época del COVID, eh, pues eh, estáis oyendo mucho hablar de, de la epidemiología. Uh, pero muchas veces la gente piensa que la epidemiología es una ciencia que solo estudia la distribución de las enfermedades, pero también de las lesiones en los deportistas. ¿no? En este sentido, um, gente, uh, bueno, uh, bueno epidemiólogos uh, o realmente um, poppers uh, de la ciencia en cuanto a la epidemiología conocemos a, a Florence Nightingale, a John Snow, no el John Snow que algunos conocéis uh, como el de Game of Thrones. Y también eh, a algunas personalidades como por ejemplo Caroline Pins, que hablaremos más adelante, que es una matemática que actualmente eh, es una de las tops eh, en el mundo de la eh, medicina deportiva y sobre todo de la epidemiología eh, lesional en este sentido me acuerdo que en el año 2010, curiosamente en esta revista PUNS de Medicina del Deporte, ya se hablaba uh, justamente de la importancia que podía tener la epidemiología en la medicina deportiva. Uh, curiosamente, lo, este artículo lo escribió Ricard Pruna también, que Ricard Pruna es el actual médico del primer equipo del FC Barcelona de Fútbol y además también juntamente con algunos escandinavos uh, científicos expertos en, en la medicina deportiva. Um, en cuanto a algunas de mis contribuciones, uh, explico algunas de mis contribuciones porque pueden ir muy bien uh, para ver un poco cuál es la evolución uh, en este mundo. ¿no? Uh, cuando os hablo de, de la pasión y sobre todo de, de las preguntas, uh, siempre digo que en un laboratorio a veces lo más importante es la cafetería, uh, no solamente después de leer uh, este artículo de la Contra de, de Charles Leibbert, sino también después de oír alguna vez alguna charla de Johan Cruyff, cuando esto ya lo comentaba. ¿no? De hecho, cuando yo trabajaba en el servicio de epidemiología con, con mi ex jefe, que era Joan Cailá, epidemiólogo, pues me acuerdo que él es un amante de la tuberculosis, de la ciencia en general y de las enfermedades infecciosas, pero una vez haciendo un café con él le dije, mira, últimamente estoy oyendo, bueno, que hay, no sé qué ha pasado, que hay unos jugadores de la NBA y algunos jugadores de baloncesto que no son de la NBA, de otras ligas, que están teniendo, uh, pues, uh, realmente trombembulismo pulmonar. Es un poco extraño. Entonces, como sé que es Juan Relat, pues, también era experto eh, como neumólogo eh, en el mundo de la, de la neumología, pues, entonces, eh, esta pregunta mmm, que nos hicimos de que realmente estaba pasando algo y de, de que los jugadores altos estaban teniendo este problema, pues empezamos a intentar responderlo con un artículo científico uh, en una revista internacional de medicina del deporte donde realmente pues, pues, pues, propusimos uh, algunas, uh, algunas soluciones respecto a lo que estaba pasando e intentamos contestar uh, algunos de los problemas que se veían en este sentido. Eh, a raíz de esta publicación, eh, como sabéis, eh, justamente Pete Michael, que es el de esta foto, que es un ex jugador de Fútbol Club del FC Barcelona de baloncesto, pues tuvo eh, hasta dos eh, tromboembolismos pulmonares y tuvo que dejar durante un tiempo el baloncesto. Y eh, en este sentido, a, al lado, a su lado hay Jill Rodas, que es, un, es uno de los médicos del FC Barcelona, eh, donde realmente pues, trató también pues, esta patología en eh, eh, un poco Barcelona, y a partir de ahí pues, empezamos a tener una, pues, una relación para intentar hacer algunas contribuciones eh, en cuanto a la ciencia de la medicina deportiva. En esta contribución eh, tuvo eco no solo a medios locales, sin, sin, a locales sino también en, en, en, Re, en Reuters, vale y en otros tipos de, de medios, y eh, además también eh, más adelante tuve la oportunidad, como ha dicho Xavier Vermeer, de, eh, poder pusir, bueno de trabajar con Tony Caparrós, que era un, era un Sports Scientist Advisor, en este sentido, en Memphis Grizzlies en ese momento. Él era también pues, eh, preparador físico de la selección española de baloncesto y había sido también preparador físico del fútbol de Barcelona. Y empezamos una relación de trabajo para intentar ayudar en cuanto a las cargas de, de, de entrenamientos y también de los partidos, eh, pues qué relación podía haber en cuanto a, la, a las lesiones eh, de los jugadores ¿no? eh, bueno, el trabajo fue muy interesante durante dos años eh, en el 2016 de forma externa, pero realmente lo pasamos bien porque intentamos hacer eh, ciencia eh, y también pues un poco eh, pues, intentar solventar dudas día a día y este artículo científico también pues tuvo eh, su impacto juntamente con otros científicos como eh, Javier Peña o Álvaro Solano otro de algunas uh, contribuciones que hemos hecho en cuanto a medicina deportiva a veces vienen de preguntas que son un poco también, uh, pues bueno, algunas preguntas que nos hacemos y que intentamos uh, solventar uh, porque uh, realmente, pues uh, en este sentido, algunos medios han hecho. De hecho, me acuerdo que Julián Felipo, en este artículo científico que también publicamos, uh, hizo una pregunta en, en un diario local de, del deporte donde uh, una anécdota de, de, de Larry Bear, donde su mujer le comentaba que estaba viendo que los jugadores de su época, incluso de épocas anteriores, eh, los jugadores más altos no estaban, o no, ya, no, ya no los veía, porque igual habían muerto, eh, anterior, bueno, habían tenido una, una muerte más prematura. ¿no? Esta hipótesis, pues empezamos a comentar un poco entre algunos investigadores, entre ellos Klaus Langor, que también es biostatístico y es, mi, bueno, es un gran conocido también de de Xavi. y realmente pues nos pusimos a trabajar en ello y e hicimos este artículo científico y también tuvo eh, su impacto de hecho este estudio de la mortalidad de los exjugadores de NBA eh, básicamente lo estamos con, lo estamos continuando y actualmente estamos recogiendo ya estamos acabando eh, todas estamos recogiendo todas las muertes que han habido en la NBA de jugadores que han pasado por la NBA, pero estamos viendo las causas de muerte y estamos haciendo otro tipo de estudio. En este sentido, eh, siempre cuando hacemos contribuciones de ciencia, una de, las, de nuestras pasiones es no solo hacer sports analytics o estadística deportiva, sino la educación de la sports statistics. Es una, es una de las claves y de los puntos más importantes que hablaremos más adelante. Eh, este artículo es un artículo pues, muy divulgativo, muy... Muy sencillo, muy claro, pero sí que es verdad que se intentó comentar un poco la importancia de hacer buenas preguntas y que a veces hay, hay gente que intenta hacer su pregunta siempre hablando de podemos buscar la correlación, podemos buscar la asociación, pero no hay un objetivo claro y ya hablaremos más adelante. Esto es muy importante en el científico e incluso en el no científico. Cuando haces preguntas, decir que quieres una correlación a veces falta contexto ¿no? y en este sentido propusimos que a veces pueda haber lo que se llama la correlación espuria y, eh, o algunos sesgos que nosotros estamos introduciendo ya de inicio con una pregunta que no, ha, que no está en nada clara. ¿no? En este sentido se vio que algunas eh, variables relacionadas con, los, con la Copa del Mundo FIFA eh, y el cambio climático no tenían sentido y sí que igual pues, se tenían que eh, ir más allá, ¿no? en este sentido. Um, os explico todo esto porque es un poco mm, mi trayectoria, uh, donde, me he llegado, uh, donde he llegado a, a poder trabajar mejor con el deporte y la estadística, gracias a estos pasos, a estas pequeñas colaboraciones que a veces pensamos que son pequeñas, pero igual si hay ilusión y hay rigor científico, pues puedes avanzar de una forma más sencilla. Hace ya pues, seis años hice un, un viaje de ocio con mi mujer a Australia. Y bueno, yo no, no le comenté nada a mi mujer, pero mmm, vi por mail, ya hacía muchos años, que seguía mucho un grupo pequeño de, de ciencia, de Injury Epidemiology, eh, en cuanto a las sesiones deportivas. Entonces contacté con ellos e eh, intenté pues, hacer el viaje de tal manera que algún, algún día mmm, pasé por esa universidad y para poder hacer una charla, aunque no era experto en ese momento o, o no tenía tanto conocimiento de Sports Statistics. ¿no? Eh, hice la charla, visité su centro y eh, hubo muy feeling, mucho feeling, y a partir de ahí empezamos una relación con estos australianos de los que realmente ahora pues, eh, pues estamos haciendo algunas colaboraciones, y yo no lo sabía, pero la persona con quien eh, contacté eh, era Caroline Finch y no sabía que tenía más de 500 eh, publicaciones en, en este terreno, de Injury Epidemiology y Biostatística y básicamente pues, eh, le propuse de realizar eh, una de las eh, contribuciones de la British Journal of Sports Medicine, que es un poco eh, el rol, eh, este artículo que fue publicado, el rol del biostatístico deportivo. ¿no? Entonces expliqué un poco de que la biostatística existe, pero sí que es verdad que también eh, podía haber lo que se llamaba la biostatística deportiva. De hecho, muchas veces cuando hacía un máster, eh, cuando hice el máster de biostatística, me podía especializar en bioinformática, en, en economía, en, bueno, en diferentes campos, incluso de, de bioestadística en general, pero no había nada de deporte. ¿no? Entonces, por eso propuso un poco hacer este artículo científico. En este sentido, pues, también se hizo eco un poco los medios de las posibilidades que había de, de, y la importancia que hay en reducir las lesiones y prevenirlas. ¿no? Muchos de vosotros que seguramente estáis mirando esta, esta presentación Uh, pues seguramente os preguntáis ¿pero cuánta gente realmente está interesada en aplicar estadística en el deporte? la verdad es que cada vez hay más uh, y seguramente me dejo muchos más de hecho uh, no solamente managers o decision makers o en el tema de apuestas o periodistas o por ejemplo fisioterapeutas epidemiólogos o académicos uh, de diferentes roles o incluso evidentemente pues, psicólogos <coughs> e incluso también jugadores ya hablaremos más adelante de esto pero sí que es verdad que los matemáticos y estadísticos eh, son eh, dos de los roles, eh, igual que los ingenieros, pues que realmente pues, eh, han estado eh, interesados hace muchos años en, en la estadística y el deporte. Y muchos, muchos de vosotros probablemente os estáis preguntando, pero esto del fenómeno de Sports Analytics, que ahora hablaremos, ¿Es realmente una moda? Es ahora que, como hay la moda también de Data Science y tal, ¿es una moda o, o esto ya hace mucho tiempo que existe? Pues la verdad es que no es un trending topic. Hace muchos años que existe. Si ahora, supongo, Sixto, que ahora me estoy yendo a una, a una página web nueva, si es así, me decís. ¿ok? Sí, ok. Sí, sí. Correcto. pues este trabajo de esta página web es, eh, es un trabajo que se hizo... Uh, y hace unos años de, bueno, de Rob Carroll, eh, un videoanalista, y también de Keith Lyons, eh, un, un gran educador eh, de Sports Statistics y Descanse, Descanse en Paz, porque murió este año. Y la verdad es que hicieron un gran trabajo, nos, nos pusieron delante de que realmente esto de Sports Analytics no es nada una moda, esto hace muchos años que existe. De hecho, Henry Chadwick fue de los primeros que empezó a realizar estadísticas o a interesarse por la estadística en el béisbol en el año 1861. Si bajamos más abajo otros deportes como el tenis... Hace muchos años, donde se trabajaba con rankings, etc., ya se estaba trabajando con la estadística relacionada en el deporte. Incluso ahora que tenemos softwares donde hacemos mapas de calor eh, descriptivas tan bonitas, ¿no? eh, pues en esa época, en el año 1897, en el boxeo, ya se empezó a hacer un mapa de calor, evidentemente sin los softwares que tenemos ahora o la tecnología, pero realmente es interesante tenerlo en cuenta. Si bajamos más abajo, por ejemplo hay gente que le suena seguramente el, el, el libro e incluso el, el, la, la, la peli de, de Moneyball que veremos uh, más adelante. ¿no? Pero, por ejemplo, una, un dato curioso es en, en el año 1947, cuando se, bueno, se propuso tener a, a jornada completa a un estadístico en un equipo profesional, justamente era Mr. Roth, ¿vale? en, en, la, en la Liga Canadiense de, de hockey. Entonces, bueno, es interesante tenerlos en cuenta. Por ejemplo... Um, hombres míticos como Charles Reed, que contribuyó en cuanto a estadísticas a nivel de táctica en la Premier League en esa época. Uh, como os he dicho, Moneyball, hay gente que le suena en cuanto a la película en el béisbol, pero sí que es verdad que en la Super Bowl, anteriormente en el 1960, pues ya realmente se hicieron cosas muy similares. Si ¿no? bajamos más abajo, pues hubo una sociedad um, americana de béisbol en cuanto a, a ciencia, el, que fue creada en el año 1971. Y vamos bajando, sería un no parar, ¿eh? realmente es muy interesante. No sé si a alguien le, le suena la compañía Opta, pues en el año 1996 pues Opta eh, contribuye a dar eh, muchos datos, por ejemplo, eh, de venting en, en el fútbol, y podríamos bajar y podríamos ver cosas muy interesantes. ¿no? En este sentido, eh, ahora no sé si veis la pantalla de continuáis viendo mi pantalla de, de presentación, eh, os quería explicar que Sports Analytics eh, realmente qué es. No? Hay gente que a veces me pregunta, pero, ¿qué es esto de Sports Analytics? Eh, os explicaré algo muy interesante. Eh, empezó en Estados Unidos a hablarse un poco de Sports Statistics. Pero Sports Statistics, si, si miráis en Google, en Google eh, ¿cómo se llama? En Google Trending, bueno, eh, Google Analytics, veis que realmente no eh, enganchó. ¿Vale? Desde la American Statistical Association empezó a hablarse de Sports Statistics, pero al final el mundo de la industria, eh, que es muy potente, pues empezó a utilizar las palabras Sports Analytics. De hecho, eh, Sports Analytics es más conocido en Estados Unidos y Performance Analysis o Analytics es más conocido en Inglaterra, ¿de acuerdo? Pero al final es casi casi lo mismo. Entonces, Sports Analytics, gracias al conocimiento eh, o, o, o el interés eh, tanto del análisis, tanto, eh, tanto eh, el videoanálisis como el análisis cuantitativo de diferentes staff eh, en el mundo del deporte, ya sean analistas, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, etcétera juntamente con alguna peli de Moneyball que hizo bastante, eh, bueno, tuvo bastante boom en el análisis cuantitativo, y además también con otras conferencias muy populares como la de Sloan eh, Analytics eh, Conference, y además también otra bueno, otra conferencia más científica como puede ser la IOC del Comité Olímpico Internacional en Mónaco ayudaron un poco pues a intentar contribuir más en el pensamiento cuantitativo ¿no? en el mundo del deporte y acercarse más a la industria del deporte es decir la ciencia y el mundo y la industria del deporte está, están bastante separados pero sí que es verdad que todas estas contribuciones ayudaron un poco más a lo que diríamos al statistical thinking eh, y sobre todo un poco más a la ciencia. ¿no? En este sentido, mucha gente, sobre todo del business, eh, se piensa que eh, la clave es buscar, pues, eh, pues bueno, se piensa que, que Sports Analytics puede ser una actividad individual. Y esto realmente es un problema, no es así. Eh, evidentemente... De Messi hay pocos, son outliers y evidentemente encontrar un superjugador a nivel de industria del deporte es muy interesante, pero se ha visto igual que también buscar un data scientist superstar puede ser muy interesante, pero al final vemos que no tenemos que olvidar que lo más importante es construir, es un equipo multidisciplinar ¿no? y evidentemente teniendo en cuenta diferentes ciencias. Cuando hablamos de Sports Analytics, dentro de ello hay muchas ciencias que juegan un rol importante, no solamente de Sports Science, eh, evidentemente también el Behavioral Science, Sports Medicine, Data Science, Visualization y otras eh, ciencias que no hay aquí y que son más incluso importantes porque a veces pues, el contexto eh, puede ser clave ¿no? en la ciencia. En este sentido, eh, cuando se explicaba que cuando tú realmente haces estadística o, o haces algún grado o algún máster relacionado a ello, tienes diferentes posibilidades hace unos años a contribuir en, algunas, en algunos ámbitos. Por ejemplo, la bioestadística, eh, bueno, que tiene relación con la estadística, la tecnología, la salud pública, la medicina, pues la conocéis muchos de ellos, pero también la bioinformática, también es otra posibilidad eh, para realmente dedicarte, o la geostadística, o la psicometría, o la econometría, etcétera, etcétera. Pero muchos de vosotros me preguntaréis, ¿y hay especializaciones también en el campo de la estadística y, el, y la estadística deportiva? Pues la verdad es que sí. Eh, todo empezó hace ya unos años con los sabermetrics. Los sabermetricians no son más que matemáticos que tenían un conocimiento de béisbol espectacular. De hecho, ya se creó eh, una asociación de sabermetricians. Pero qué pasó? Que más adelante salió la peli de Moneyball y intentó decirse Moneyball, pero realmente se quería imitar el papel de la película del, del sabermetrician como si fuera una persona un poco diferente y no gustó mucho. ¿no? Así que es verdad que realmente el, el Moneyball es eh, básicamente, pues, igual un papel que está pues, pues, que trabaja con estadística, sport science, pero también más en el ámbito económico o de scouting, juntamente con computer science. Sports Analytics, que ya se ha dicho un poco qué es, pues, básicamente es juntar pues, las habilidades de estadística, sport science, de videoanálisis y también computer science. Y por último, pues, hay también eh, el campo eh, de bioestadística deportiva. Eh, ya os he comentado que con el crecimiento de la medicina deportiva y de sport science, pues Caroline Finch y yo mismo pues, intentamos eh, desarrollar este rol o darlo a conocer, ¿no? donde básicamente hay otras habilidades a tener en cuenta, como son, son salud pública, epidemiología, estadística y también eh, sports science. Eh, muchas veces ahora tenemos muchos artículos científicos, tenemos mucha información, no llegamos a todo y por eso también hay muchas alternativas para llegar a muchos profesionales eh, del deporte o también otros que no son científicos. Para, eh, si no se puede leer un activo científico, pues llegar de otra manera. Ahora, actualmente, muchas revistas eh, ponen a su disposición lo que se llama video abstracts también infográficos, y en este sentido, con Caroline Fins, en la British Journal of Sports Medicine, pues eh, publicamos este infográfico para intentar explicar un poco el rol del bioestadístico deportivo, donde eh, este juego, supongo que habéis jugado muchos de vosotros, es un timbo, ¿no? es, es, bueno, es un juego un poco familiar, donde realmente pues, tú tienes eh, una pelota, e intentas hacer algunos puntos pero tienes que realmente dar algún, algunos golpes a algunas áreas ¿no? que en este sentido pueden ser salud pública estadísticas sports science y realmente después te vas encontrando con algunos términos que realmente pues hay que tener en cuenta como pues, monitoring systems innovation and communication que pueden ser muy importantes prevención etcétera para todo esto como resultado tener un mejor rendimiento uh, un, bueno, y, y, y también me, más ganancias uh, y mejor salud, evidentemente. En este sentido, uh, siempre intentamos pensar, ostras, igual que la bioinformática y otras especializaciones um, otras, uh, han tenido uh, mucha importancia a lo largo de los años, esperamos también que en cuanto a la educación de la bioestadística deportiva o Sports Analytics también tenga su granito en cuanto a la educación. Y muchos preguntáis, ¿pero qué pueden ayudar a hacer los bioestadísticos deportivos, por ejemplo? Pues uno de los primeros retos es, eh, el, es básicamente los datos y el deporte, qué hay que hacer con ellos, ¿no? porque hace unos años pues, no se tenían tantos datos ¿no? y, y esta, este pensamiento cuantitativo a veces puede ser complicado. De hecho, en cuanto a los clubs o instituciones, a veces, eh, sobre todo en los clubs, eh, no se reportaba correctamente la información. Entonces, eh, imagínate un club pues, como Barça o otro club, igual, pues me preguntas por, por, no sé, las lesiones de Epi o, o, o, o de otros jugadores de baloncesto o, o, o incluso de Ronaldinho, pues igual, pues eh, se tenía la información no tan acurada como se puede tener ahora actualmente. ¿no? Algunos podrán decirnos es que no teníamos GPS, es que la tecnología no era tan buena. Pero sí que es verdad que Florence Nightingale, John Snow, otros, sí que realmente ya trabajaban en ello, aunque sea con un lápiz y un papel. ¿no? En este sentido... El, el, el reporte de información, sobre todo en los clubs, ha sido eh, increíble su evolución, aunque realmente todavía falta el rigor científico eh, correcto para todavía eh, mejorar en este sentido. ¿Hay alguna revista científica que dice que realmente esto ha ayudado a este reporting a, pues, a tener más buena comunicación en este sentido y conocimiento sobre algunos datos y pensamiento de los datos en cuanto a los atletas, los trainers o el medical staff? ¿no? Otra cosa importante es que cuando hablamos de datos, eh, los profesionales e incluso los no profesionales de ellos, hay que tener en cuenta la calidad de los datos. Evidentemente, hay muchas empresas donde intentan pues, vender sus productos de tecnología, pero sí que es verdad que la validez, los errores, errores de medida, la transparencia, la reproducibilidad, la replicabilidad, incluso de los datos de algunos programadores, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, son cosas que realmente son responsabilidad eh, nuestra y, y, y de aquellos que se dedican a, a este mundo y también los que no se dedican. Otro punto importante es, bueno, hemos oído hablar los últimos años mucho de Big Data, Big Data pero sin, sin rumbo, ¿no? Entonces, me acuerdo una entrevista que le hicieron a Pep Guardiola donde le decían, ostras, ahora tenemos muchos datos, ¿no? Y él decía, sí, pero tenemos que tener información útil, ¿no? En este sentido, muchos preguntaréis, pero ¿cómo podemos tener información útil? Pues bueno, es un proceso de adaptación de la propia pues bueno, cultura de estadística, incluso del dato y de la tecnología que están teniendo no solamente los clubs sino incluso instituciones de, de, de investigación. Y evidentemente, cuando nosotros nos interesamos para hacer muy buenas preguntas, ¿vale? porque esto nos puede ayudar a hacer mejor ciencia, tenemos que pasar sí o sí por eh, el, el método científico. El método científico todos más o menos lo conocemos, pero sí que este realmente, me, bueno, lo, lo encontré muy interesante porque el método científico de hace unos años y el de ahora es bastante diferente. es un artículo de Tim Gabbett, un sports scientist, eh, en la British Journal of Sports Medicine, donde eh, realmente eh, te explica en tres colores un poco lo que tenemos de método científico en el siglo XXI. En rojo vemos que tenemos mucha información. A veces hay tweets, hay blogs, etc. Y esta información puede ser muy útil, pero otra puede ser no útil. Entonces sí que es verdad que evidentemente la evidencia es mucho menor y hay que hacer, nos tenemos que dar, hacer preguntas sobre ello, no tenemos que creerlo todo. En este sentido también pues, el, el, el ámbar, el semáforo ámbar, vemos que también hay muchos artículos, que algunos son editoriales, que son cartas al editor, y evidentemente aquí se empiezan a construir hipótesis, pero realmente no hay una solidez todavía empírica como pueden haber en artículos científicos donde hay realmente o te informan de qué tipo de diseño estás utilizando para intentar contestar una pregunta. Y evidentemente aquí habría lo que se llama testar la, la pregunta o la hipótesis. ¿no? Eh, pero evidentemente mucha gente cuando habla de método científico eh, se asusta, sobre todo los de la industria del deporte. Eh, otros también que, que no, no se dedican a la ciencia. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, yo siempre, bueno, soy un amante y un, un gran seguidor de David Spiegelhalter ¿vale? Estadístico y un gran comunicador, y me gusta mucho hablar de no solamente métodos científicos, sino de la aplicación del día a día de este ciclo, ¿no? Del PPDAR, que sería básicamente el Problem Plan Data Analysis and Conclusion. Es un ciclo, ¿no? Entonces realmente qué está pasando actualmente, pues uh, en los clubs y en otros sitios se está obteniendo muchos datos, ¿vale? Y se está la gente centrando mucho en data y análisis, es decir, en coger muchos datos, limpiar, management, etcétera y analizar, hacer muchos est uh, estudios sobre todo descriptivos, ¿vale? Y visualizaciones muy bonitas, ¿vale? Pero qué pasa? Eh, no se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque todo parte del problema. Si no hay un problema, igual no gastes tanta energía y tanto tiempo programando y, y haciendo análisis de visualización muy bonitos, porque igual el entrenador o la persona realmente que está interesada en una pregunta, pues no tiene esa pregunta. No, no juegues eh, haciendo de entrenador, ¿no? diría yo. ¿no? Y, y cuando digo no juegues de entrenador, no juegues tampoco de investigador. Esto nos lo aplicamos todos. Es decir, hay que intentar eh, entender... A veces pues, hay que hacer una muy buena pregunta, eh, ver si realmente hay un problema o no para hacer un proyecto de investigación y después evidentemente en cuanto al plan, realmente pues, es muy importante todas estas preguntas, el diseño, el tipo de los sesgos, el error de medida, etcétera. Y después ya podemos ir pasando por, ¿no? por estos ciclos, bueno, por estas partes del ciclo y sobre todo al final eh, una conclusión, ¿no? es decir, eh, intentar comunicar muy bien las ideas. Porque a veces, a partir de un ciclo, empieza otro ciclo. A partir de una hipótesis o problema, empieza otro problema. ¿no? Y ser un poco, tener un poco de rigor en este sentido. Ya no es un rigor científico, sino es un rigor un poco uh, bueno, más allá. ¿no? En este sentido, ya os he dicho que hay mucho un pensamiento ahora, no sé si del Data Science... Muy ejecutivo, ¿vale? Es decir, evidentemente tenemos que ejecutar, pero yo diría que también hemos de pensar, ¿no? Y por eso eh, creo mucho en, en los dos departamentos, ¿vale? En más a largo plazo y, y también a corto plazo, porque evidentemente los problemas hay que trabajarlos y hay que hacerlo también un poco rápido, ¿no? Pero sí que es interesante eh, tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de evidencia científica muchos dicen, ostras, eh, pues vamos a ver a esta revista científica, pues eh, esta revista es muy top, etc. Una de las cosas que nos tenemos que también preguntar es cuánto de nosotros eh, también seguimos realmente las guías. Hay unas guías que están muy bien trabajadas y muchas veces algunos las citamos, algunos no las citamos, pero cuántos las hemos leído o cuántos sabemos realmente si hemos llegado, llevado a cabo estas guías. ¿no? Entonces son cosas importantes y además se está trabajando mucho con este mundo de de, de, la, de cómo realmente, bueno, cómo se está estructurando este mundo de las revistas científicas, que no es nada fácil, pero sí que es verdad que espero que haya una solución más adelante. Y muchas veces, este es un vestidor, el del Camp Nou, eh, muchas veces en el vestidor los jugadores antes de salir al Camp Nou eh, o, o en cualquier campo hablan entre ellos, ¿no? Y hay como eh, los, los rumores ¿no? que hay de oreja a oreja y hablan de algunas cosas, ¿no? Eh, nosotros, los que nos dedicamos un poco más a la ciencia del deporte, etcétera, incluso por medios de Twitter, etcétera, eh, pues se hacen muchas preguntas, incluso a veces... En este paradigma de Sports Statistics o Sports Analytics, mucha gente a veces hace trabajos y dice, ostras, pues qué es mejor, Quantitative o Qualitative Research, o Exploratory o Confirmatory Studies, o Bayesian o Frequency Principle, ¿no? O tú haces Machine Learning o haces un modelo estadístico de toda la vida, ¿no? O Confidence Interval o exercise o P-Value, o Magnitude Based Inference, ¿no? O tú qué haces, Descripción, o Haces Predicción, o Causal Inference, ¿no? A veces parece como si eh, queremos dicotomizarlo todo ¿no? y, y pensamos que los extremos son muy buenos. Entonces, es bueno estas discusiones, pero siempre con respeto. ¿no? Y a veces no hay una solución, sino también es bueno eh, que ahora que se está introduciendo un poco la ciencia en el mundo del deporte, pero sobre todo incluso en algunas instituciones e institutos, pues que todo ello eh, coja un poco su, su valor y realmente, pues poco a poco se vaya mejorando. Y es así como se está realmente, por lo que sé, se está evolucionando. Una de las cosas que yo quiero mencionar es que el bioestadístico deportivo, uno de los roles importantes, es la educación. En este sentido, en la British Journal of Sports Medicine hay un, un investigador que se llama Rasmus Nielsen, donde hemos trabajado en algunos artículos científicos, eh, donde realmente él se centra en la aplicación que pueda haber en cualquier artículo científico eh, después eh, para aplicar. Y siempre, siempre tiene en cuenta la educación de la estadística, de la bioestadística y de la epidemiología. Es realmente, bueno, es un gran compañero, una gran persona y realmente, como podéis ver en todos los títulos, eh, son títulos que enganchan porque realmente son eh, trabajos que se pueden aplicar en la educación, pero también se pueden aplicar en la industria. Entonces, eh, con algunos ejemplos, etcétera, y te hace ser mejor eh, en los aspectos de estadística eh, deportiva, en ciencia en general, etcétera, etcétera. ¿no? Realmente esto es, es realmente muy interesante la labor que está haciendo Rasmus y, y algunos coautores. Uh, evidentemente, cuando hablamos de biostadística deportiva, uh, mucha gente puede decir, oye, pero cuando tú hablas con con fisioterapeutas eh, o preparadores físicos o médicos, eh, ¿no estáis muy lejos? No, la verdad es que los preparadores físicos, por ejemplo, hablan mucho, hablan mucho del ciclo de entrenamiento, pero sí que es verdad que me acuerdo que uno de los directores de Analytics de, de Miami Dolphins que es un equipo de, de Estados Unidos, profesional, eh, básicamente eh, fue a explicar un poco algún trabajo en, en, una de las, en uno de los meetings más importantes de la American Statistical Association. Y... De, de estadística y realmente pues explica un poco el rendimiento, cómo se puede medir en, con los datos, con factores modificables no modificables y hablando también de otros tipos de términos como pues en rehabilitación que está más sujeto o más es más familiar en, en los fisioterapeutas o recovery, ¿vale? Y también fatiga, otros como eh, palabras que utilizan mucho los pecadores físicos. Entonces, eh, realmente hay que tener en cuenta que ya se está aplicando en algunas conferencias que parece que solo vengan estadísticos, pues realmente también ya se está empezando a trabajar la estadística deportiva desde, pues desde la estadística o profesionales matemáticos para intentar ayudar a estos otros profesionales. ¿no? En cuanto a mi experiencia en el FC Barcelona, pues yo me acuerdo cuando llegué a hace ya tres años, a colaborar con ellos de forma externa, puntual, pues sí que es verdad que me centré en tres paradigmas, sobre todo primero en la formación en cuanto a statistical thinking y en la educación, porque no todos realmente tienen pues, la misma visión o formación cuantitativa. Y pues ahí me encontré un grupo de performance post-analytics donde hay sobre todo ingenieros ingenieros data scientists, ¿vale? pero sí que es verdad eh, que también habían sports scientists y otros tipos de, de colaboradores que nos ayudaban, a, entre todos nos ayudábamos un poco a, pues, a pensar de forma diferente. ¿no? Y, y este grupo pues, se ha ido haciendo más grande y realmente pues, eh, es interesante para pensar de otra forma. ¿no? Y se está trabajando mucho en, en, en algunos aspectos a tener en cuenta. En cuanto a la, a, a la investigación de Injury Prevention Epidemiology, epidemiology pequeño Epidemiology, intenté pues, ayudar sobre todo en el ámbito de staff médico y también entrenadores físicos para intentar pues, acercar un poco más la ciencia, tanto en, en, en proyectos como en algunos artículos científicos, pero después también alguna aplicación directa uh, para ayudar en este sentido. Yo me acuerdo hace tres años ya que se hacen algunas conferencias de tecnología en el Football club Barcelona para, para intentar crear lo que, se, bueno, lo que se llamó hace ya tres años el Base Innovation Hub, que es una plataforma de conocimiento, e intentó hablar un poco ya de la tecnología, cómo podía pues, avanzar. ¿no? En este sentido, fui al congreso y vi eh, En este sentido, el, el, en este vídeo eh, que, que se, se mostró en, hace tres años en, en este congreso de tecnología del deporte, eh, básicamente lo que se enseñó es que realmente cómo podía cambiar. ¿no? Es decir, el mundo ahora de, de que ahora hay tantos atletas donde se mide tanta información eh, en cuanto a distancia recorrida o mediante los GPS, aceleraciones, desaceleraciones, etc., esto intenta ayudar un poco a... a a tener más información sobre los deportistas. ¿no? En este sentido, eh, por ejemplo, eh, vimos que sí que es verdad que algunos clubes ya han empezado a obtener toda esta información, pero sí que es importante también tener en cuenta que a veces la tecnología por sí sola no es innovación, sino que evidentemente lo que hemos comentado hacen falta más cosas. ¿no? Evidentemente ahora ya estamos en, en, en otras fases y eh, evidentemente pues algunos artículos científicos o algunos eh, proyectos o, hay, o, o trabajos que... He colaborado es, por ejemplo, en algún stack médico, donde, por ejemplo, con Gil Rodas, eh, él eh, fue médico del fútbol club Barcelona de baloncesto durante bastantes años y sí que realmente pues, tiene un pensamiento más epidemiólogo. Y hace muchos años que él, cuando estaba con el equipo eh, de baloncesto, el primer equipo, eh, se anotaba toda la información eh, que realmente pues, eh, estaba sucediendo vale en cuanto a una base de datos que muchos eh, podemos conocer actualmente. En este sentido tenía como una hipótesis que era que realmente el mundo del baloncesto en cuanto a lesiones estaba cambiando en el mundo profesional y estaba viendo que probablemente habían ya más lesiones eh, musculares que no las lesiones típicas de, de tobillo que se producen mucho en el baloncesto. En este sentido hicimos uh, un trabajo que fue publicado en una revista internacional de medicina al deporte y realmente pues, ayudó pues, a intentar pensar en, en también estrategias para lesiones musculares y no solamente articulares, ¿no? en este sentido. Otro de los puntos importantes de alguna colaboración que hemos realizado con el estado médico es que a veces intentamos también, uh, muchas veces se quiere hacer uh, estudios de predicción o otros tipos de, de estudios que igual pues suenan como trending topic, pero lo más importante que yo siempre digo es, primero, cuando tienes una información, es conocer el patrón de esta información. ¿no? En este sentido, hicimos un trabajo... Eh, de la incidencia de tendinopatía que había en, en los atletas de diferentes equipos y secciones, etcétera del fútbol Club Barcelona. Esto nos ayudó un poco para después pensar en otros pasos, de otros análisis para tenerlo en cuenta. ¿no? Um, ¿Y qué pasa? Que muchas veces en Sports Science, y, concretamente, y en otros mundos, muchas veces la gente está obsesionada en buscar su modelo estadístico, su algoritmo, su modelo, etcétera y estas veces son modas. Esto no es una muy buena pregunta. Entonces, sí que es verdad que algunos consejos que hay que tener en cuenta es que, primero, hay que comprender muy bien el background del problema. Es lo que hemos comentado antes. Aquí hay un artículo muy interesante que te explica las ideas antes de construir una pregunta. Es espectacular. ¿no? Y, y realmente hay un proceso importante. Evidentemente, cuando hay un problema, está muy bien explicarlo, poner una frase, pero evidentemente no olvidarse nunca de los términos estadísticos, de los términos matemáticos, diría yo. Y sobre todo, evidentemente, hacer un buen un buen diagnóstico es muy clave. No todos tienen este rol y este don. Y es importante porque a veces parece que tenga que hacer esto que es bayesiano, tenga que hacer esto que es eh, pues machine learning. No, no tenemos que buscar técnicas de este tipo, sino que realmente igual hace falta algo muy sencillo para tirar adelante tu pregunta. ¿no? Y evidentemente la, la importancia de la comunicación científica, la validación, etcétera, etcétera. En este sentido, ponemos este ejemplo porque a veces puede pasar que alguien se lesiona o, les, o lesiones en general y hay mucha gente que realmente puede contribuir en cuanto a la lesión. Eh, pongo de ejemplo, por ejemplo, lo que piensa directamente cuando se lesiona un, un jugador, un médico. Seguramente su subconsciente su, bueno, su está pensando, ostras, eh, esta lesión debe ser articular o muscular. O es time loss o medical attention. Time loss o medical attention quiere decir que realmente, pues, time loss que se perderá días de entreno y de partidos, o medical attention, pues, bueno, en principio, pues, atención médica y ya está. Pero igual, el biostatístico deportivo o otro profesional piensa en otras cosas en su cabeza y después hay que juntar un poco toda esta información. ¿no? Evidentemente, en este artículo científico es un poco, pues eh, pues... Eh, divulgativo, pero muy interesante, es los intereses que pueden haber en la evolución de los staffs que hay actualmente. Es decir, esto es una pista de baloncesto y pues, evidentemente en cuanto a la lesión no solamente hay un médico que pueda ayudar, un fisioterapeuta o, o, bueno, o, o un sport scientist, sino que también el epidemiólogo, el biostestivo deportivo pueden contribuir y otros, aunque estén en el banquillo, no quiere decir que realmente pues, son menores, eh, también se están contribuyendo de forma increíble, ¿no? como el ductesianista, bueno, el analista, el entrenador, etc. ¿no? Eh, por último, intentaré contestar a la pregunta que os he hecho después de tanto rollo, ¿no? de realmente por qué creo que es importante la bioestadística deportiva, cómo puede ayudar. Pues eh, probablemente para hacer mejores preguntas que pueden ayudar a, a tomar mejores decisiones en el futuro, a pensar también de una forma diferente, porque si tienes en cuenta el diseño, esto es clave para la evolución, de, de la investigación. También para usar una metodología más correcta según los objetivos, a interpretar y a comprender mejor los resultados y a crear también una relación también uh, más estrecha entre la comunidad de Sports Science y Medicine y estadística. Si os dais cuenta, estos cinco puntos son los puntos que también vemos en un artículo muchas veces científico. Este probablemente pues, lo vemos en la parte de introducción, este en la parte más de métodos o diseño... Uh, igual que este probablemente, este lo vemos seguramente en el apartado de resultados y bueno son cosas a, a tener en cuenta uh, para que veáis la importancia de la bioestadística deportiva. Muchas gracias a todos y me sale mal de, de que no se haya oído el, el, el vídeo, uh, a ver si lo podemos comentar más adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Bueno, para romper el hielo, mientras la gente se decide un poco, yo tengo varias. Eh, dos, eh, serían como dos preguntas, pero con, con foco distinto. La, la, la primera, mi primera pregunta sería, eh, más dirigida hacia la gente de ciencia de actividad física del deporte, es ¿cómo crees tú que actúa de forma negativa el que tengan? Primero, eh, en la gran mayoría de grados la asignatura de estadística está en primero, y se les da un contenido tradicional y luego no tienen más adelante, eh, por, por, porque esto ha evolucionado muy recientemente y porque los grados, como pasan todos los temas este de ANECA y tal, se te quedan desfasados enseguida, pero ¿cómo de necesario ves tú que tengan una asignatura en cursos superiores o incluso la misma estadística que se diera en cursos superiores y no en primero bueno, es, yo creo que es una muy buena pregunta. De, de hecho, um, mirad, uh, ¿qué pasa? Que esta pregunta también se puede aplicar incluso a medicina. Uh, lo que está pasando es que cuando a, a los primeros cursos de, de un grado se da estadística, muchos sabemos que, que bueno, a veces um, ellos están pensando en, en dedicarse a un, a un tipo de, de profesión y a la estadística no la tienen mucho en mente, ¿vale? Aunque ahora sea un boom y, y sea muy importante el data science, lo que sea, sí que es verdad que es algo que lo ven un poco lejano, ¿no? Un fisioterapeuta, un preparador físico, etcétera, etcétera, ¿no? O un médico. Pero sí que es verdad que uh, lo que se ha visto es que muchos uh, que han hecho el, el grado de, de ciencias de actividad física del deporte, uh, últimamente, uh, igual que hizo Pau Gasol... Uh, pues eh, yendo a la NBA, entonces se unió pues Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y otros, ¿vale? O Navarro, etcétera, y fueron a la NBA, pues ha pasado lo mismo con algunos en cuanto a Sports Scientists. Es decir, algunos que han acabado eh, esta carrera, eh, como Xavi Schelling, que está actualmente en, en, en los Spurs o Tony Caparrós, que también fue los Memphis Grizzlies, todos estos tienen formación más de Ciencias de Actividad Física del Deporte y, bueno, se llaman más Sports Scientists o Lorena Torres, etcétera, otra gente. ¿eh? Y todo esto ayudó, incluso también, eh, de los primeros fue también Sergio Oliva, que fue, es un ingeniero informático que realmente fue, bueno, estudió, eh, hizo su doctorado y postdoc y entonces, eh, bueno, ahora actualmente es uno de los, bueno, es el director de Sports scientists de los eh, 76ers, ¿no? de la NBA. Entonces, en este sentido, eh, sí que es importante que eh, los alumnos muchas veces en los primeros de curso no ven su importancia. Y además, esto que has comentado que es muy tradicional es bien cierto. ¿vale? Ahora explicaré alguna anécdota. Pero, por ejemplo, eh, los sports scientists más eh, populares del momento eh, son eh, básicamente eh, de Australia. ¿vale? Entonces, en Australia eh, esto se cambió. Es decir, eh, básicamente no se hacían los primeros cursos, se empezaron a, a, a explicar la estadística de otra forma, más, mucho más aplicada eh, y se juntaron un poco eh, pues algunos eh, grandes universidades apostando por lo que estás diciendo, este cambio y entonces pues en la NBA o en otras ligas de Estados Unidos se empezaron a fichar a estos profesionales. Entonces, eh, la educación en este sentido... Eh, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que he dado este año, igual ya hace tres, eh, eh, pues las clases de la actividad de, de los CACES o de cine ¿vale? La estadística, y sí que me encontré el primer día, pues los apuntes de, del otro profesor que había, pues de la estadística, ¿vale? de Básica que se puede explicar tanto en la enfermería, etc. Entonces, lo cambié todo en este sentido porque lo hice un poco más moderno sin cambiar un poco el paradigma, es decir, que, que las competencias fueran iguales, ¿vale? Pero sí que es verdad que todos los ejemplos son directamente, no en biostatística deportiva, sino en Sports Analytics o lo que pueden hacer después en la industria del deporte, ¿no? Y realmente es muy importante. El problema, ¿qué pasa? Que se hace en primero o segundo, concretamente en nuestra universidad en segundo, y sí que es verdad que ellos cuando hacen un TFM o un TFG, por ejemplo, es cuando ven un poco de aplicación, ¿no? Y ven sus posibilidades. Lo que me estoy encontrando mucho es muchos preparadores físicos eh, que trabajan después en el mundo del deporte. Y es cuando realmente ven las necesidades de la ciencia, de la estadística, pero la ven un poco tarde. Incluso hay algunos que tienen unas, unas actitudes increíbles que ellos mismos no lo saben, pero están estudiando mucho más tarde ya un grado o, pues, de Data Science, etc. Tengo algunos compañeros que han hecho este paso, ¿vale? pero lo han hecho un poco más tarde. Eh, probablemente eh, en Australia mmm, explican cosas eh, que, de contenido que otros no explican. Yo, por ejemplo, eh, la epidemiología sí que la intento explicar, aunque sea de forma muy breve y muy sencilla. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en algunos staffs, algunos médicos, hablaban de epidemiología o de incidencia de lesión o prevalencia, etcétera de una manera muy rápida, pero algún preparador físico no sabía eh, bien bien los diseños, la, la prevalencia, la incidencia y todo esto, y no podía seguir estos términos. Entonces, a veces es tan fácil como, pues, eh, recapitular, pensar un poco en, en los grados, cómo están, si puede haber una evolución, etcétera, y esto hace que, por ejemplo, muchos australianos pues eh, te hablen de estadística de otra manera, te hablan de biología de, de otra manera, de sports analytics y sports management de otra manera. ¿Por qué? Porque se ha adaptado un poco a la evolución en cuanto a la educación en las universidades. ¿De acuerdo? Alguna vez he propuesto alguna cosa, pero entonces me han dicho, bueno, pero tiene que pasar por el, bueno, el BOE, bueno, todo esto, ¿no? Y, y es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, es una buena pregunta porque hay que hacer un paso adelante en este sentido, a pensar de otra forma. A mí me gustaría intervenir, Xavi, si me permites. Sí, claro, claro. Bueno, primero, Martín, muchas gracias por, por la presentación. Soy Francis Moreno, soy el director del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad. Eh, solamente quería intervenir porque he visto que hay algunas preguntas pendientes, eh, seguro que también eh, muy interesantes, en el sentido de que es verdad lo que comentabais ahora mismo, que es difícil, porque sobre todo hay... <coughs> Un problema para, para, para llevar a la vez el que tengan los estudiantes una formación básica estadística que es necesaria para que entiendan muchos de los contenidos que van a ver, que están basados en evidencias científicas, por lo tanto, determinados conceptos estadísticos que pueden ser necesarios y que justifican que esté la asignatura al comienzo. Pero, uh, bueno, esto es una, una iniciativa y, y, bueno, pues quiero agradecer a, a Juan, a Xavi, los que estáis eh, trabajando en, en este ámbito y que nos invitáis a estar por aquí. Porque creo que debemos hacer compatible esa formación inicial básica, que pueda ser de un sentido más, uh, más utilitarista, con aplicaciones y con una, una visión más, uh, más directamente aplicada del entrenamiento que los uh, estudiantes pueden ir ver a lo largo del, de, la, de la titulación. Es decir, porque no da, son muchos los estudiantes que, se, que luego se dirigen a mí cuando terminan en cuarto, que pasa como lo que has comentado. Y dice, Francis, ahora, ahora me doy cuenta de lo importante que es aquellas asignaturas que tuvimos en primero. Es decir, no podemos eh, trabajar de forma no lineal con las, eh, con las asignaturas, planteándolas en todos los cursos eh, simultáneamente, pero probablemente debamos de profundizar más en ese tipo de iniciativas en las cuales mostremos a los estudiantes, quizá por ejemplo, más eh, próximos, incluso más concretos o más sencillos, donde vean la aplicación que tienen todos estos conceptos, de manera que le vean eh, la utilidad o la aplicación, quizá a través de seminarios o de, o de talleres, que pudiéramos ir... Eh, eh, bueno, pues, eh, utilizando para incentivar y darle la importancia que tienen estas asignaturas, estas herramientas tan básicas, ¿no? eh, Una conferencia como la tuya, Martí, pues, eh, es, un, es un excelente ejemplo para tener una visión global de cuál es la importancia que tiene la estadística en el ámbito del deporte. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, gracias. Vale. Eh, y, y luego tenemos, tenemos otras, otras preguntas, así que las haremos las otras preguntas y si acaso ya hago yo la última eh, por ejemplo, José Antonio Quesada pregunta, eh, ¿cuál es la aplicación más frecuente de la biostatística en el ámbito deportivo? ¿Y cuál es la pregunta más frecuente a resolver? <risa> <risa> bueno, es, es complicado eh, contestar a, a esto porque la verdad es que no, la biostatística engloba... Eh, muchos apartados, pero bueno, sí que es verdad que una de las preocupaciones más importantes que ha habido actualmente es un poco uh, pues cómo puede haber esta relación de, de carga ¿no? que hay entre, entre workload uh, o factores de carga externa ¿no? entre, que, que, dan, que recogen los cargados físicos y las lesiones que pueden recoger a nivel uh, médico o clínico, pero también de, a nivel epidemiológico. ¿no? Actualmente lo que está pasando es que se está recogiendo mucha información y antiguamente, eh, muchos staffs, pues, eh, pues están compuestos por fisios, por preparadores físicos, ahora ha habido una evolución del reactor físico, pero incluso médicos, pues, eh, se comunicaban, pero igual no se comunicaban tanto a nivel cuantitativo. ¿no? Entonces, la forma de observar, incluso de grabar partidos o de comunicar ha cambiado mucho y ahora con este análisis también cuantitativo se está intentando pues, acercar eh, pues, algunas preguntas de donde se puede resolver mediante biostatística. ¿no? Eh, uno de los trending topics es este, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta un poco pues, qué tipo de pregunta estás haciendo. Pues, si es una pregunta más eh, descriptiva, solo quieres ver el patrón, o, o quieres realmente expedir, o quieres realmente buscar una causa, entonces pues, son puntos importantes que los... Eh, profesionales de la bioestadística los profesionales estadísticos uh, y matemáticos pueden ayudar mucho en este sentido. ¿no? Y entonces, esto sí que es, es verdad que hay, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la biostadística en general, como en la epidemiología, sí que es verdad que hay que tener en cuenta pues, las, las relaciones que puede haber, por ejemplo, en cuanto a las lesiones, por ejemplo, se sabe que hay muchas uh, recurrencias o subsequent injuries entre jugadores, ¿vale? Entonces, igual que pasa pues, en una enfermedad como, como el cáncer, uh, pues la verdad también puede producirse en, en las lesiones. Muchos de nosotros hemos tenido lesiones igual pues, uh, pues están no son la misma y tú estás diciendo que es, no, es una, uh, no es una misma lesión, pero evidentemente puede haber una posible relación. Un poco igual que se estudia la metástasis uh, en el cáncer, pues igual también se pueden estudiar pues, lesiones eh, subsecuentes o, en este sentido o que haya una relación entre ellas. ¿no? Este sería uno de muchos ejemplos. Y es verdad que la vigilancia eh, y el control de las lesiones, de cómo se construyen las bases de datos, también es muy importante. Algunos clubs de rugby australiano se han dado cuenta de todo ello porque a veces tienen un pensamiento más descriptivo, pero igual si tienes que intentar contestar una pregunta que va más relacionada con time to event o análisis de supervivencia, pues evidentemente que puede cambiar un poco la forma de, de pensar, incluso de recoger la información. ¿no? Son cosas que se están evolucionando eh, y sobre todo la educación del pensamiento de statistical science eh, creo que puede ser muy importante eh, para ayudar en este sentido. Muy bien. Daniel Valero Carreras pregunta, fuera de un propio equipo deportivo, si se pueden obtener datos o si existe en algún sitio datos gratuitos para poder trabajar con ellos y con qué herramientas se tendría que trabajar. Claro, eh, sí que es verdad que bueno yo, por ejemplo, muchos de los trabajos académicos que he hecho, eh, muchos eh, son de trabajo de campo, es decir, de mi pasión, pues de pasar horas, por ejemplo, el tema de, de las muertes de baloncesto, mmm, Hemos estado dos años y medio recopilando datos, entre cinco frikis, ¿vale? En este sentido, yo digo la verdad, la verdad es que hace muchos años que hemos intentado pues trabajar con datos deportivos, datos open ahora hay, pero sí que es verdad que por ejemplo de biostatística deportiva se, podía, se puede obtener algo, pero es verdad que la validez entonces no es tan buena. Y sí que es verdad que hay una evolución en cuanto al Scrapping, Scrapping Data en cuanto a, cuando doy clases de, de Teaching Statistics en Sports, pues básicamente pues con R pues hay muchas facilidades, hay paquetes relacionados con el deporte, hay posibilidades de muchas bases de datos para poner ejemplos de preguntas, etcétera, esto no, no es un problema, pero sí que es verdad que el Scrapping ha, ha ayudado mucho, hay, hay por ejemplo algunos ingenieros, algunos data scientists que han ayudado mucho en este sentido de Open Science, y, por ejemplo, pues, uh, pues un compañero que ha trabajado en, en, en, en baloncesto, como Adrián Bés, pues sacó una, una librería pues, para obtener uh, datos de, de todo el baloncesto de la Federación Española de Baloncesto, tanto de la Liga Femenina, como Ligas Inferiores, como LEP, la EVA, etc. Y esto pues, es más enfocado que Basketball Analytics, no es, no es tan enfocado a, a datos de, de salud o datos más de venting o tracking, pero sí que es verdad que pues, están cada vez, cada vez evolucionando más. Después hay otras compañías como StatsBomb que también ofrecen algunas posibilidades, es decir, posibilidades actualmente de obtener datos, las hay y la verdad es que la clave es intentar pues, tenerlo un poco controlado y como ya hace años que más o menos me dedico a, a ello, pues más o menos eh, ha habido una evolución bastante potente en este sentido. Muy bien, gracias. Adolfo Aracil Marco dice que le ha parecido muy interesante lo del tromboembolismo pulmonar en jugadores de baloncesto y dice que él desde su desconocimiento del trabajo que habéis hecho, dice ¿cuál es vuestra explicación mecanística de este hallazgo? Bueno, ahora ya hace años que hicimos este trabajo con algún epidemiólogo y entonces, bueno, la verdad es que fue un poco curioso porque se trabajaron con datos que intentamos recopilar de prensa, prensa periodística, incluso eh, Stankovic que era el presidente de la FIBA pues, incluso nos ayudó a obtener información más periodística porque a veces también pues, eh, vimos que hay una infraestimación porque puede haber algún jugador que igual tiene esta anomalía pero igual no se publica de forma más, eh, más externa para la imagen del jugador pero esto ya lo pusimos en las invitaciones pero sí que es verdad que se comprobó que la incidencia... Eh, a nivel de, de los jugadores de baloncesto era bastante alta, a diferencia de la, de la incidencia en la población general, y vimos que la altura podía ser un, podía ser un factor importante, es un scoping review, sí que es verdad que no intenta ni contestar directamente ni mostrar nada, pero sí que vimos que eh, también el efecto del viaje turista, no sé si lo habéis oído hablar nunca, es donde básicamente hay un muchos jugadores, algunos piensan que van en aviones muy, muy, altos, muy grandes y muy, muy espaciosos, pero sí es verdad que estamos hablando de jugadores muy altos, donde, eh, aunque sean profesionales del deporte, la gente piensa que está todo el día haciendo deporte, pero también están a veces sentados incluso jugando a videojuegos, eh, o, o también hacen su vida normal. ¿no? Entonces, en este sentido sí que hacen muchos viajes eh, y con, con, con la clase turista, y también tienen muchos traumatismos, ¿no? Entonces, en el artículo se explica que hay posibles eh, causas, o bueno, más que causas, eh, posibilidades, eh, decimos, que se tenían que estudiar. Entonces, esto sirvió mucho para, para que algunos doctores eh, de Estados Unidos empezaran a estudiar más a fondo este tema, eh, y tengo conocimiento que se han empezado a utilizar estrategias en este sentido, en cuanto al tema de los coágulos, Etcétera, porque es extremadamente importante ¿no? en este sentido era más uh, dar a luz a uh, la importancia del control de esta enfermedad en jugadores de baloncesto pero también hicimos una especie de, de foto en los jugadores de fútbol americano y otras ligas como de fútbol, etcétera y fue, fue interesante para intentar pensar de otra forma Muy bien, gracias ¿Alguna pregunta más? Eh. Bueno, si una pregunta, eh, Martí, eh, eh, ¿se puede ganar uno bien la vida entonces en España, es, siendo estadístico y dedicado al mundo deportivo? Porque hemos hablado obviamente del tema de la NBA, del béisbol, del fútbol americano, pero aquí en España en concreto, ¿qué crees tú? Bueno, um, yo creo que, que, bueno, claro, soy estadístico, entonces cuando hay uh, sample size pequeñas, ¿no? Entonces es, es un poco complicado afirmar nada, ¿no? Pero uh, el problema que hay actualmente es que, es que realmente hay que explicar muy bien uh, cómo puede ser necesario. Hemos visto que, por ejemplo, pues un psicólogo, un nutricionista, pues la gente uh, conoce su trabajo, pero sobre todo uh, la valoración de un trabajo de un matemático, un estadístico, en el mundo del deporte hay que también valorarlo, pero no valorarlo, como sabéis, para que me hagan este análisis, no. es decir, valorarlo en otro sentido. ¿no? Entonces, um, sí que es verdad que en Estados Unidos juegan mucha ventaja, en otros países también, incluso de la, últimamente de la Premier, y la evolución es, es bastante grande. En cuanto a en el fútbol de la Premier League, eh, hasta hace poco había muchos ingenieros informáticos, ahora hay más data scientists, más acercados, más a lo que nosotros sabemos que es estadística. Y actualmente los skills que van pidiendo en las, en las ofertas de trabajo, pues, eh, pues realmente sí que te puedes ganar la vida. Así eh, que es verdad que es, eh, hay que tener en cuenta qué tipo de vida hay que seguir. Me acuerdo que seguía un libro que es muy interesante, que si podéis comprar... Es el de Ben Alamar, Sports Analytics Decision Making, eh, donde explicaba donde el fenómeno de Estados Unidos, donde eh, los estadísticos primero empezaban a colaborar, eras profesor de estadística en una universidad y colaborabas, por ejemplo, en un equipo de la NBA, pero de forma tímida, como externo, ganando algo más de dinero, etc. Claro, ellos ya ahora ya están incorporados en este sentido porque ya piden equipos de, bueno, o profesionales de estadística. Es bastante habitual, eh, si veis la NBA o otros eh, como la ML bueno, la MLB, bueno, otras, ¿no? O la NFL. Entonces, en este sentido, en Estados Unidos sí que te puedes ganar la vida. En España, yo creo eh, que todavía eh, no, pero se está acercando mucho porque realmente el fútbol eh, actualmente pues se está dando bastante valor en este sentido, pero sí que es verdad que, que va a un proceso bastante lento comparado con otros países y otras ligas de deportes. Esto sí que, esto sí que se puede afirmar. Pero claro, depende de lo que intentamos ganarte la vida, porque como profesores eh, académicos a veces tampoco nos ganamos la vida, ¿no? Pero sí, a ver, sí que es verdad que, que en, yo te entiendo la pregunta y es lo que he dicho cuando, cuando era muy pequeño, pues eh, el sueño era poder trabajar algo relacionado con esto ¿no? y tener pasión. Pero sí que estoy viendo que tanto en Inglaterra, incluso en otros países de Europa, eh, se están acercando a las ofertas de trabajo son casi copy paste o un poco modeladas a, a las de la NBA otras de Estados Unidos Esto sí entonces yo creo que en unos años eh, sí que realmente pues cualquier profesional igual que te dedicas pues no sé a bioinformática etcétera, pues nos podremos uh, ganar la vida en este sentido. Pero sí que el gap es, es grande, pero no tan grande como antes. Yo me acuerdo que Ben Alamar nos hablaba, que es el antiguo director de Sports Analytics de la ESPN, nos hablaba que hacían un montón de horas con los, uh, con los equipos. Es decir, igual trabajaban casi 50 horas, uh, pero es que trabajando continuamente tenías que analizar muchos datos, etc., y evidentemente, habían muchos internships, es decir, que ni te pagaban casi. Eran como beca eras como un becario. Es decir, y esto tampoco hace muchos años. Ahora con el boom de la tecnología y que se habla mucho, ha ayudado un poco a hablar de, de estos profesionales. Pero sí que es verdad que tienes razón. Antes era una, una profesión que la gente lo hacía, pero se machacaba tanto en un año que lo dejaba y después se iba a trabajar de algo que, que no tenía nada que ver, porque esta pasión al final te aburría. Y esto sí que es importante explicarlo, porque tampoco hace tantos años. Y veremos ahora, ahora cómo evoluciona en España, pero sí que es verdad que cada vez eh, hay, hay más interés y veremos eh, cómo evoluciona, eh, pues no sé, estas ofertas, estos sueldos, etcétera, que tampoco no tengo mucha, mucha información, pero sí que he visto la Premier League, lo que piden, y más o menos, eh, incluso la FIFA ya, ya ha pedido uh, algunas ofertas eh, donde tiene un estadístico, un matemático, un data scientist con Python, R, unos skills que estamos nosotros bastante familiarizados y también incluso sports scientists, etcétera, pero pidiendo otros tipos de, de skills. Y la verdad es que se están creando equipos multidisciplinares y yo creo que la respuesta sería que sí, después de tanto rollo que te he hecho. ¿eh? <ríe> que que sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a, Ma a Martí por el seminario, que muchísimas gracias a todos por haber participado y esperamos que puedas venir aquí pronto y poder disfrutar de tu compañía y que Xavi te traiga. Muchas gracias a todos vosotros por escucharme y, y por las preguntas tan interesantes que, que me habéis hecho y espero que, que bueno, que que todos nos dedicamos a biostadística deportiva, a ver si os he podido enganchar un poco, ¿de acuerdo?